Hola, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando en las sesiones virtuales del de curso de eh, las normas contables internacionales. Estamos en el caso práctico del módulo 1, que es el concepto de evolución de las normas internacionales de información financiera. Entonces, pues, bueno, eh, en este punto, imagino que ya todos habéis tenido la oportunidad de revisar los materiales que hemos facilitado, sobre todo revisar el e-book que quizás es el documento que contiene la información más en detalle sobre la materia que estamos tratando y imagino que también estáis conformes con, con todos los conceptos y que si no lo estáis, pues tenéis la oportunidad de, de hablar con los tutores y de no saber cualquier duda y estaremos encantados de ayudaros. Entonces, bueno, como habéis visto en los materiales y como podéis quizás esperar, el caso práctico que tenéis delante es un caso práctico eminentemente teórico. Entonces, el objetivo es que nosotros comprobemos que habéis asimilado eh, los conceptos a la hora de enfrentarnos a una, a una situación real. Entonces, os vamos a intentar plantear un par de situaciones reales. Entonces, dentro del, del caso práctico, se estructura en, en dos casos, en realidad. Entonces, el primer caso es un caso en el que os presentamos una situación real sobre lo que se conoce como una laguna en la regulación. Es decir, se trata de una transacción para la cual no existe una regulación específica. Entonces, a la hora de lidiar con esa transacción, se ofrecen tres opciones y, y os vamos a pedir decidáis cuál de las tres opciones es la más apropiada. Pues vamos a valorar eh, que la elección de esa opción sea la correcta, pero también vamos a valorar que la explicación de, de las diferentes de los diferentes motivos sea en un lenguaje llano y en un lenguaje entendible, porque al final en las situaciones reales en las que te encuentras con lagunas en la regulación vas a tener que explicar a mucha gente, tanto internamente como externamente sobre todo, tanto a tus auditores como a, a reguladores contables, por qué estás tomando eh, ese camino y por qué estás decidiendo que esa laguna la quieres solventar eh, utilizando esa opción, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que sí os diría es que esta pregunta parece una pregunta sencilla, pero, pero no lo es. No lo es y, y este tipo de cosas, cuando ocurren en la realidad, al final generan una serie de problemas mmm, sustanciales, sobre todo a la hora de explicar por qué tomas una opción y no tomas la otra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte del caso práctico. Luego nos movemos a la segunda, que es otra situación real como he dicho antes, eminentemente teórica, teniendo en cuenta los conceptos que, que hemos tratado antes, y es una situación real sobre quizás una de las áreas más subjetivas de, de la normativa. Entonces, se trata de una situación en la que se presenta una, una información financiera de un evento económico y esa información es susceptible de ser útil o, o no. Entonces, es un claro ejemplo de, de cosas que ocurren. Los consejos de administración y en, y en el management accounting eh, día a día. Entonces, eh, se, lo que se os pide es que expliquéis las diferentes eh, posiciones, un analista y, y del otro, y, y sobre todo, pues tratando de, de explicar con detalle eh, cuáles son los puntos en los que están en, en lo correcto o cuáles son los puntos en los que no están en lo correcto. Y, y luego, la parte quizás más, más práctica realmente es que se os pide que redactéis cuál podría ser una, una nota a incluir en la memoria. O sea, se os pide que os pongáis en la piel del, del contable en la piel del director financiero y que preparéis una nota para que podría preparar cualquier compañía presentando sus estados financieros en la que expliquéis el por qué esa área subjetiva de la normativa habéis decidido aplicarla de una forma o, o de otra. Entonces, eh, en el tema de la nota lo que vamos a valorar sobre todo es la estructura de la información y atendiendo mucho a la claridad y a los contenidos que incluyáis en esa nota, puesto que al final es lo más importante, se trata de, de transmitir al usuario de los estados financieros una información útil. Todas las características de información útil las tenéis en el e y las tenéis formando parte del marco conceptual del, del International Accounting Standard Board. Entonces es el caso práctico, solo me queda desearos mucha suerte y, y mandaros un cordial saludo.